Hola qué tal, les doy la más cordial bienvenida a este video tutorial, mi nombre es Henry Pineda Suárez y les invito a suscribirse a mi canal En InDesign, trabajar con fragmentos de código me permite acelerar muchos procesos de trabajo Y un fragmento se puede componer de imágenes, de objetos dibujados con color de texto, etc. Para ello voy a seleccionar los tres objetos que están aquí, me voy a archivo y voy a poner exportar lo voy a dejar en el escritorio, le voy a poner como nombre eh, índice1.idms en formato vamos a elegir fragmento de InDesign si están en inglés va a salir snippets, nada más vamos a dar clic en guardar ahora me voy a ir al escritorio y voy a encontrar aquí está justamente el archivo de InDesign ahora vamos a regresar al programa, voy a poner comando N, control N voy a elegir cualquier documento al respecto me voy a archivo y voy a poner colocar Elijo el fragmento de código, doy clic en abrir y lo puedo colocar ahí. Realmente esto es espectacular y muy genial. Si quiero intercambiar estos fragmentos y enviarlos por correo, pues no pasa absolutamente nada.